vecinas y vecinas de Urlingham, estamos acá en el Consejo Deliberante. ¿Qué nos trajo hasta acá? Es que Urlingham ha salido en, en todos los diarios ¿no? con respecto a la ley que autoriza, ahora vamos a hablar más en general, el uso medicinal y terapéutico del cannabis. Este, para interiorizarnos más, estamos acá con Martín Rodríguez, presidente del Cuerpo Legislativo de, de Urlingham eh, ¿Cómo llegó esta, esta idea acá al Consejo Deliberante? Vamos a empezar por el inicio. De todo, surgió ¿no? casualmente en una reunión hace más de un año con madres y padres, con chicos y chicas que tienen Trastorno General del Desarrollo, TGD, Ajá. Autismo, Asperger. Y en una charla vinculada a una, a una jornada de concientización sobre, sobre ese tema, apareció un testimonio, uno o dos testimonios muy impresionantes sobre el efecto positivo que había generado sobre los chicos la incorporación de los derivados del cannabis en el tratamiento. Sí. Eh, una mamá contó que su hijo había dicho mamá por primera vez a los 9 años, 15 días después de incorporar el cannabis en el tratamiento. Imagínense lo sí. que significa eso para una madre. Y a partir de ahí empezamos a tirar del hilo, nos encontramos también con madres con chicos con fibrosis quística que también la incorporación del cannabis ah, había generado un cambio sí, rotundo. Sí, sí, sí. Y nos dimos cuenta de que había un fenómeno social y además un déficit en el acceso a salud pública porque no, no conseguían los derivados de cannabis, los que conseguían eran de dudosa calidad porque claro. no, no se sabe cómo se producen, quién, qué mezcla de cepas tiene porque hay muchas cepas, eh, la, hay combinaciones de distintas cepas, sí, sí, o sea, sí, sí, es, es sí. casi infinito eh, la composición de cada derivado. Y lo que se accede por Mercado Libre o por alguna de esas empresas de comercialización, la, la bioseguridad de ese producto es por lo menos sospechosa. Claro. Eh, entonces hay un fenómeno que es que hay testimonios sobre la incorporación del cannabis en los tratamientos muy positivos y hay un problema con el acceso a esos derivados. Claro. Eso es lo que tratamos de de expresar en ordenanza de ese marco regulatorio municipal que está en el marco de la ley nacional de uso de derivados del cannabis, la ley 27.350. Uh -huh. eh, así que, nada, no, estamos muy contentos. Además, yo presido el Consejo Deliberante hace cuatro años y te aseguro que esta es la ordenanza que más impulso y acompañamiento de la comunidad tuvo. Por otra parte, tan acertado están que si uno mira el ADMAT, que es el organismo nacional que autoriza medicamentos y alimentos, con cuentagotas deja entrar este, el, el aceite de cannabis, este, los que ellos autorizan, cosa de que complica bastante el Exacto. desarrollo. ¿De ¿Quién te trajo primero la idea o trajo el consejo de la idea? Y luego, ¿cómo se desarrolla para que se transforme en una ordenanza eso? no Yo para que la gente sí, también sí, conozca, sí, sí. ¿no? Bueno, una parte de la historia es la que conté recién. ¿Sí? Y después vimos con una organización no gubernamental local, Ananda Cultiva, uh -huh. porque hay muchas ONG vinculadas al tema sí. en la provincia de la Argentina. Nosotros nos contactamos con Ananda Cultiva, que son padres y madres de Burlingame. Y, y bueno, ellos, por supuesto, vienen trabajando el tema hace muchos años, impulsándolo, organizándose, primero individualmente, después se organizaron, después constituyeron una ONG, le dieron impulso, organizan charlas y ellos tenían antecedentes legislativos, nos los trajeron, nosotros fuimos consultando con investigadores, con médicos, el doctor Magdalena vino a dar una charla hace dos meses, tres meses, aquí, aquí en Urlinga es jefe en el hospital de niños Gutiérrez, Sí, ¿no? sí es uno sí, de los sí. impulsores de del la incorporación, Casacuna. claro, de ex, -Casacuna. ex claro y es uno de los impulsores a nivel nacional de la incorporación de los derivados del cannabis, y bueno, contrastamos esos antecedentes legislativos con, con lo que nos fueron contando investigadores, y científicos y médicos, siempre incorporando la mirada de los padres y las madres, claro, que además tienen la experiencia concreta. Y dimos bueno, dimos este marco regulatorio que es avanzada, porque hay otros municipios en la provincia claro, de Buenos Aires que tienen sancionadas ordenanzas, como San Vicente y La Madrid, pero el marco regulatorio que se votó por unanimidad el viernes en el Consejo es, es de punta. Aparte, qué alivio para la ciudadanía cuando aparece el Estado, ¿no? Es decir, porque más allá de que las personas en forma individual o por grupos este, colectivos hacen un montón de cosas, cuando el Estado te acompaña este, y se hace presente, ahí cambia la cosa. Sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Y es el arranque que trae alivio porque, bueno, después te volverán loco con charlas, con este, querer avanzar y cómo está la cosa y demás. Sí, pero, pero viste, lo que venimos charlando es la comunidad, la comunidad empujando, organizándose y la decisión política claro. de, de acompañar e impulsar ese apoyo. A mí me preguntaron si había recibido amenazas, ¿no? Hay como. Hay mitos bastante con respecto a eso. Hay mitos. Hubo en algún momento no. intentos de obstaculizar ordenanzas de este estilo, pero cuando se combina la, la organización comunitaria con la decisión política, no hay obstáculos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el, el espíritu de la, de la este, asamblea del otro día acá en la, en la legislatura? ¿Cómo fue eso? Pues yo veía por las fotos que estaban todos con mucha tensión. Sí, este, sí, sí. Escuchando a ustedes, pero que todos estaban cuando hablaban la familia, Sí, ¿no? claro. Nosotros, acordate que nosotros impulsamos la banca abierta uh -huh. a, en el año 2016. 2016 Gran cosa. Se, se aprobó la sí. ordenanza de banca abierta. Entonces, antes de cada sesión siempre vienen vecinos, en general vinculados con las cosas que se van a aprobar. Y en este caso vinieron tres, dos madres no, una madre, una paciente de HIV, el doctor Magdalena, al que te hacía referencia hace un rato, a hablar del tema. Eh, nada, dieron su testimonio, los testimonios son conmovedores, son impresionantes. Eh, de modo que después ya la locución de los concejales eh, era más bien para subrayar los testimonios que habíamos escuchado en la banca abierta que en primera persona, vinculados con hijos o con una paciente de HIV, que que había tenido tremendos resultados con la incorporación Mirá. del cannabis sí. porque los derivados del cannabis se pueden utilizar tanto como, como terapia paliativa uh -huh. para minorar o eliminar los efectos secundarios y negativos de los tratamientos tradicionales que lo, lo siguen haciendo o como terapias concomitantes, se le dicen que es que, aquello que garantiza que el tratamiento tradicional adhiera en la fisiología de las personas Bueno, en el caso de esta esta vecina que era paciente de, de, de HIV, había, tenía un tratamiento concomitante y, y había resultado tan bueno el efecto de la incorporación del cannabis que ella ya no transmitía el HIV a terceros. Claro, para traducirlo a, al, al idioma más llano es que eh, lo puedes utilizar este, como paliativo de dolor, ponele, en un caso, y en otro caso como tratamiento directo donde sí. a veces hay remisión, o sea, lo que aquella patología que estaba desapareció. Sí, sí, sí, sí. Desaparece. Bueno, el ejemplo del paliativo es la quimia también. La quimioterapia. Claro. Eh, hay muchos pacientes que están haciendo quimioterapia que utilizan los derivados de cannabis para aminorar claro. los efectos que puede tener la, la quimia. No, fue impresionante. Mucha gente, eh, los testimonios fueron conmovedores. Insisto que esta ordenanza viene con un impulso comunitario muy fuertes de antes y después, porque después de la sanción de la ordenanza muchos se enteraron que se había sancionado después y todo fue, fue una lluvia de felicitaciones y acompañamientos. Sí, sí, sí. Y después, bueno, para que todos estemos más, más tranquilos de que están haciendo las cosas muy bien, creo que también han formado un consejo consultivo. Sí, se forma un consejo consultivo, sí, <risa> sí porque en la propia constitución de la ordenanza eh, nosotros bueno, lo venimos charlando, la participación de la comunidad en el desarrollo de la ordenanza y en el impulso eh, fue muy importante y eso había que traducirlo y hay que mantenerlo claro. en el transcurso del desarrollo del cultivo público, de la industrialización del derivado, en la comercialización posterior, la comunidad va va a seguir siendo parte del despliegue porque además es una experiencia inédita. Claro. Entonces todos vamos a hacer eh, ensayos, pruebas y errores y la comunidad tiene que ser parte de, de eso. Leía en Página 12, yo digo, mirá qué rebote, justo en Página 12 el otro día, hoy estaba ayer y hoy estaban publicando este, que, bueno, que, se están, que se juntaron creo que como 22 organizaciones de Argentina o más este, firmando también para ampliar Todas las leyes sobre uso de cannabis en general, obviamente, donde este, lo más importante es el tema médico, terapéutico, de uso y demás. ¿no? Así que qué que interesante que, encima, Burlingame, este, que parecemos tan chiquititos, este, dando, dando, este ejemplo, ¿no? dando este ejemplo, donde el Estado hace cosas de tipo. ¿no? Sí, no es cuestión de volumen, por supuesto, Burlingame tiene la particularidad, además, en este caso. Sí, que bien. es que tiene un laboratorio público. Entonces, un pequeño detalle. es algo muy importante porque, porque con la materia prima y la infraestructura ya no hay que invertir para desarrollar el derivado de cannabis, no hay que invertir recursos del municipio porque ya la infraestructura para producirlos está. Claro. Lo único que hay que hacer es desarrollar el cultivo público, industrializarlo y eso inclusive puede generar recursos para el municipio porque por convenios con otros municipios y además es algo que... Que en este caso es de avanzada la ordenanza, pero nosotros recibimos llamados de acá el Consejo Deliberante, de Consejo Deliberante, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino del interior sí, de la Argentina, pidiendo sí, sí, no, la ordenanza. O sea, es una ola que se viene y Hurlingham está, está posicionado porque tuvo la decisión política y porque tiene una infraestructura ya ya establecía para, para conducir sí, es el punto. Bueno, para nosotros este esto es un ha sido un gusto poder sí, sentarnos bien. contigo, este que nos des este estos tiempos en tu en tu agenda. Así que nosotros vamos a continuar esta esta nota con familiares y demás. Así bueno, que este, muy este, bien, muchas, muchas gracias. gracias por venir. No, por favor. Gracias.